Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy vamos a hablar, bueno, de las máquinas de escalares, que es lo que tanto venimos hablando. Y bueno, te quería mostrar más o menos el croquis de lo que va a estar a la venta muy próximamente. Es esa maleta de 20x20x10 de alto, que, bueno, contiene las partes necesarias para abrir el muro de Bloch y poder conectarnos a la partícula de Dios. Este maletín que estás viendo... Cuenta con una fuente de alta tensión, un Spark Gap que es modulable por el operario, dos bancos de capacitores para romper el muro de Bloch y la bobina para repararlo. En esa bobina nos vamos a poder conectar en tres puntos. Usando el de la izquierda que es la tierra nos vamos a poder conectar tierra y el primero y obtener una corriente más suave de la bobina. Lo conectamos la tierra y al medio vamos a tener la mitad del poder de la bobina y en la otra punta vamos a tener todo el poder de la bobina que sería eh, el fuerte. En la otra punta tenemos la conexión a la derecha de la antena escalar Odin Resonator. De eso se trata todo el equipo. Eh, se le pueden conectar accesorios como antenas escalares, como eh, bueno, frascos homeopáticos capacitores donde vos podés poner lo que quieras adentro del capacitor que va a tener agua con sal y iónicamente pasa a la bobina y pasa al cuerpo de la persona que esté conectado a este aparato. Podemos transferir las cosas de algún elemento hacia nuestro cuerpo, pero a la vez también podemos transmitirlo a través de las antenas escalares a todo un sector a la redonda. Bueno, parte de los accesorios también es el casco que de alguna manera forma un campo de energía fría, reestructura los bloques espaciales de la mente a través de la reestructuración magnética negativa. ¿Qué más trae? Otra parte de los accesorios es el arregla piernas y el arregla brazos. Son unos tubos donde uno introduce la pierna o el brazo y están bobinados y se conectan al muro de Bloch. Bueno, más accesorios. El capacitor implosivo, que es un capacitor hecho con cobre y zinc, donde entre medio tiene hormuz, con alguna pasta como yeso o cal. Bueno, de esta manera cuando uno conecta el capacitor a la bobina que ha abierto el muro de Bloch, se produce una gran ionización a través del hormuz y el hormuz se enciende provocando plasma en la bobina. La bobina, bueno... Puede estar grafenada, que sería el modelo exclusivo de este aparato para poder hacer viajes en el tiempo y esas cosas. Conectarse a este aparato 5 minutos por día produce fuerza, voluntad, vitalidad, viajes en el tiempo, visión remota, resonancia celular, tranquilidad espiritual, relajamiento muscular, desintoxicación del organismo, claridad mental, necesidad de menos horas para dormir... Telepatía, regeneración de células, neuronas y tejidos, elimina entidades parasitarias, mata virus y bacterias, revierte las patologías, te rejuvenece, te conecta con el cosmos y la tierra, elimina dolores de cabeza, elimina la fatiga, activación de chakras, belleza estética y dermatológica, crecimiento del cabello, plasma celular, que es el brillo de la oscuridad, permite al cuerpo curarse de enfermedades, elimina el tinnitus y los acúfenos. Imposible resfriarse, te protege del gang stalking, que es el acoso electrónico, y amplifica la intuición, desarrolla facultades paranormales y te hace crecer. Si deseas adquirir un equipo original mejorado con nanotecnología moderno, totalmente electrónico y silencioso, escríbeme a amenofisporunmundo o también puedes hacer un depósito a la cuenta de Paypal que está en la cabecera del video y luego me mandas la captura al Gmail para iniciar el trámite de envío. Mandamos a todas partes del mundo, valor del equipo 300 euros, que vendrían a ser como 340 dólares o 1300 reales, brasileros. También son 15.200 pesos en Argentina, 6.500 pesos en México. En Colombia, 1.106.690 pesos. En Uruguay son 12.000 pesos. En Perú son 1.130 soles. En Japón, 36.800 yen. El plazo de entrega del aparato es de un mes o menos. El envío no está incluido. transformador de microondas. Y dos jarros leiden, transformador de microondas jarro leiden jarro leiden, un error acá y fuiste. Alejamos desenchufamos. El transformador porque vemos que está humeando está tomando mucha temperatura por ahí es que le falta la bobina de capacitor a capacitor para ver si podemos cerrar el circuito y que ahí adquiera resonancia y no que el plasma actúe como una resistencia y queme la bobina. Prueba número 2 transformador de microondas con jarros Leyden, bobina cerrando el circuito y spark up. Aparte del spark up le puse el capacitor entre medio de los dos capacitores, que sería la alimentación. O sea, viene el transformador, entra en el capacitor, se parten dos, pero genera la chispa y la bobina cierra el circuito. Esto, para mí, está muy peligroso. Y yo diría que nadie lo haga. Pero bueno, ya tenemos el video para ver qué es lo que pasa. A ver dónde está el enchufe. Hizo algo, ¿eh? ¡Hizo algo! ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale, órale, órale! No, ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? Esto es mucho Me van a echar del barrio Se fundieron No, no, esto es mucho No, bueno No le recomiendo hacer esto a nadie estos transformadores tienen mucha, mucha fuerza y pueden hacer que las cosas exploten, que el transformador se prenda a fuego. Ya vieron la fuerza que tiene, o sea, para curarnos esto no sirve. Eso quiero dejar bien claro. Transformador de microondas para equipo Darson Ball. La máquina sale 300 euros sin envío incluido. Mandamos a todo el mundo, garantía de por vida, no se descompone. Pero cada 30 años hay que cambiarle los capacitores, o quizás 50, no estoy muy seguro. Lo prendes, juntas los electrodos y debe hacer una gran chispa que puedes tocar sin miedo. Esa es la garantía de su funcionamiento. Luego hay un pack por 200 euros donde vienen las dos antenas escalares para ser radiónica psicotrónica superpotente, el casco reestructurador de campos magnéticos cerebrales, el tubo arregla brazos y el tubo arregla piernas. También viene un frasco que se conecta a la máquina para hacer homeopatía y pasarlo al cuerpo a través de los electrodos o a tu casa y a tus vecinos a través de las antenas escalares. Por último, un capacitor pila galvánica con superconductores a temperatura ambiente que activa un escudo cúpula de campo radiante. Con las antenas escalares también podés hacer llover o que se despeje el cielo y borrar chentrail. El depósito se hace en la cuenta que está en la cabecera del video, me mandas una captura de pantalla a menofficeporunmundomejor.com y ya te alistas para un equipo que estará listo dentro de un mes o quizás menos. En el correo debes mandarme la dirección y el nombre completo del destinatario. El cuerpo humano es una red con diferentes formas de energía. Este sistema de energía es el que sostiene el cuerpo físico. Cada célula viva en el cuerpo emite radiación electromagnética cada una posee una polaridad positiva y otra negativa. En general, la parte externa de la célula tiene una polaridad positiva y el interior una polaridad negativa. Sin embargo, estas polaridades pueden revertirse momentáneamente por medio de la acción de cargas de iones sobre la membrana que conduce iones de sodio al exterior de la célula y bombean iones de potasio hacia dentro de la misma. Un ion es un átomo o grupo de átomos que tienen una carga eléctrica. Este movimiento de iones eléctricamente cargados a nivel celular forman los campos de energía del complejo sistema electromagnético del cuerpo humano. Para ver cómo funciona este sistema, imagine cada celda del cuerpo como una pila en miniatura. Entonces visualice cada cambio de energía de una pila a otra generando un campo de energía. Ahora imagine millones de estas pilas y la energía que es irradiada por ellas. La energía que fluye en el cuerpo humano no es muy diferente de ese flujo. La energía sutil del cuerpo actúa de forma conjunta con todos los puntos de energía del cuerpo. Cada ser humano está constituido por una red de energía para sostener la operación del cuerpo. Cada célula en el cuerpo tiene su propia radiación. ¿Cuáles son las propiedades de la energía escalar? Esta forma de energía tiene la capacidad de cargar información. Sus propiedades no se cambian con el paso del tiempo o de la distancia. De acuerdo con el entendimiento tradicional, la energía opera en ondas. Sin embargo, en el caso de la energía escalar, esa transmisión ocurre en círculos de energía, a diferencia del formato senoidal. La energía escalar posee la capacidad de aumentar el potencial energético, potencial transmembránico, de la célula. La energía escalar restaura el patrón original de la celda, que es de menos 70 milivoltios. La energía escalar restaura la condición original de nuestro campo bioenergético, siendo posible filtrar los efectos causados por las frecuencias de 60 Hz creadas por el hombre. La energía escalar es capaz de promover el estado de las ondas alfa en el cerebro. Cuando se emanan del resto del cuerpo, las ondas alfa ayudan a las células a optimizar sus funciones. Además, la energía escalar promueve un estado mental más equilibrado, pacífico y objetivo. Esto ayuda a la concentración de los estudios en el trabajo y en el día a día en general. En un mes, o quizás menos, ya van a haber muchos equipos escalares para la venta. Si quieres uno, alístate. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.